Y. No, ¿Sabe qué es lo que sucede? Mi aporte, yo lo hago desde este programa. Yo no tengo que ser político, no hay que ser político. Desde este programa, yo hago mi aporte porque eh, los partidos políticos dominicanos están en una situación de credibilidad muy difícil. Sumamente difícil. Eh, yo. Los partidos no tienen miramiento en aceptar cualquier bandido en su fila. Todo. Todo o casi todo. Los que tienen cierta disciplina y ciertos controles no tienen posibilidad de ganar. Pero esos grandes, en siendo bandido, ellos lo aceptan todo. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí, un placer. ¿Cuál es el candidato afínico por el PRM? Sí, ¿qué ONG de la Rosa? Ah, es Siquio que va a ser. Siquio, es que el NG de la Rosa. Ah, gracias. Lo, lo van a juramentar el lunes. Y, y, y Luis Abinader viene el lunes. ¿Qué debo decirle a los PRMistas? Porque he recibido todos estos días informaciones de aliados, aliados siempre del PRM y aliados de esta ocasión. Un error que han tenido los PRMistas, tanto ahora que son PRM. Como cuando eran PRD, ellos cometen los mismos errores siempre. Las informaciones que tengo es que ya ellos están creído que tienen el triunfo en la mano. Y eso le ha sucedido en varias ocasiones: que cuando se ven un chingo que las encuestas lo dan bien, se ponen así, orondo, que no quieren ver, y eso es peligroso. Miren, PRMITA. Hipólito Mejía le llevaba en el 2012 20 puntos, faltando un mes, a Danilo Medina. Y yo me acuerdo que desde esa vez yo le hacía crítica porque ellos, había mucha gente, que yo conozco un cuadro del PLD que había sacado más de mil votos en una aspiración al regidor y él quería estar con el PRD y ellos no lo aceptaron porque ellos se creían ganados. Y déjenme decirle que ellos perdieron... Fue por tres puntos y pico. Pero ellos comenzaron a rechazar gente porque ellos estaban ganados. Y, a, y ahora me dicen que están en la misma situación. Qué maldito error. Pueden despertar con una gran pesadilla. Y ese es un error que ellos lo han cometido siempre. Y, y, y, y los peledeitas tienen porque en eso yo les saco a los peledeítas su comida aparte. Los PLDistas en eso son más inteligentes y nunca se creen ganados. Aunque lo digan por ahí, porque tú lo ves trabajar. Esto no, esto comienzan a rechazar gente. No, que este no, que aquí sí. Y pueden despertar con una pesadilla. Ellos están muy bien situados para ganar las elecciones. Muy bien situados. Pero el 16 de agosto es que le ponen la ñoña a la banda. Esto no se sabe. La política, la política es como la pelota que tú ves un equipo. Ganando como lo llegué yo a ver equipo eh, ganando por 10 carreras Y han pedido juego Y los perremeditas tienen ese problema He escuchado mucha gente Cercano a ellos Que están guapos Y que están muy resentidos Y que me han dicho que ya ellos están así eh. Sigan ahí Parece que no copian de los errores Sigan ahí Que pueden despertar con tremenda pesadilla Miren, entonces, este, esta noche vas a hablar David Collado, que ha sido otro misterio. David Collado no se sabe si va a aceptar. Me dijo una persona, yo no sé si es verdad, porque, eh, eh, pero es una persona seria. Que ni cada David Collado le, los PRMistas no se atreven a tirar eso. Porque se le cae el discurso frente al PLD, de que los PLDistas ciertamente, eh, eh, a través de la Procuraduría, han grabado gente. Y le han, eh, le han, cómo se dice, grabado llamada telefónica. Y eso se criticó y se ha criticado. Pues me dicen que David Collado ellos lo tienen grabado en una conversación con Gonzalo Castillo. Estoy diciendo lo que es el dirigente importante de uno de los partidos, de los principales dirigentes del país. Del país, de uno de los principales aliados del PRM Porque David ha estado, esta noche de que va a hablar eh, Vamos a ver si esta noche David Collado ya finalmente se define en Si va a aceptar la sindicatura, la vicepresidencia Porque se ha estado hablando hasta de Carolina Mejía Para ocupar la alcaldía de, de la capital Porque David Collado no se decide, hoy es que se va a decidir Hoy a las 10 de la noche vas a hablar eh, salió una información que a los capitaleños Cuando yo vi que dijo a los capitaleños Parece que va a aceptar Parece Buena tarde Buena Buena, un placer Gracias, no, don A mí me gustaría que era Amado Ten Que fuera como síndico Ese es el hombre mío Yo voy para 10 veces por Amado Ten sí, Pero Amado no va a ser, no. Lamentablemente Amado no va a ser